¿Qué es el chino muelle? El chino llamado falso pimentero o aguaribay, es un árbol perennifolio originario de Sudamérica, siendo especialmente abundante en los Andes centrales. ¿Cómo se toma el moye? Los frutos frescos en infusión se toman contra la retención de orina. Las hojas hervidas y los baños con el agua de las hojas en decocción sirven como analgésico cicatrizante y antiinflamatorio de uso externo y las hojas secas expuestas al sol se usan como cataplasma para aliviar el reumatismo y la ciática. Árbol muy común y vistoso en las avenidas y parques de Bogotá, Colombia.